Desde la aparición del álgebra retórica hasta la creación del álgebra simbólica transcurrieron alrededor de 3400 años. A partir de aquí, la humanidad experimentó un crecimiento gigantesco en el conocimiento matemático, lo que se vio reflejado en el progreso científico y tecnológico. Las matemáticas estudian, inventan y diversifican para comprender, explicar y transformar la sociedad. La sociedad que hoy está inmersa en una era digital, donde predomina el uso y programación de computadoras para atender las necesidades económicas, educativas y de comunicación. Una era que ya no tarda y ya no espera ni 10 años para cambiar. Cambiamos rápidamente y esto tiene que ser atendido por el sector educativo. Para seguir el paso a este cambio frecuente, necesitamos preparar a los estudiantes para la adaptación y transformación, pero seguimos enseñando matemáticas igual que hace 200 años. En la década de los ochentas, con Seymour Papert, nace el pensamiento computacional. Una de las ideas fundamentales es que se puede aprender matemáticas a través de la programación, porque para hacer que una computadora piense como nosotros deseamos que lo hagan, primero necesitamos nosotros estar conscientes de nuestro propio razonamiento. El pensamiento computacional representa una línea de investigación que ha crecido exponencialmente desde 2008. Se ha investigado cómo desarrollarlo en niños pequeños, cómo es que sus elementos están presentes al momento de resolver tareas complejas en nivel superior, cuál es su efecto en el aprendizaje de manera general y también cuáles son los programas que favorecen el desarrollo de pensamiento computacional. En esto último destaca Scratch, una plataforma desarrollada por el MIT que emplea programación por bloques. Es un programa que tiene una interfaz muy amigable, fácil de utilizar para cualquier principiante. Sin embargo, se detectó que existe muy poca investigación desarrollada a nivel medio superior y en su impacto en el aprendizaje de las matemáticas. Por lo que el objetivo de este proyecto fue evaluar los efectos de la implementación de experiencias de pensamiento computacional a través de la programación con Scratch en los aprendizajes relacionados con las ecuaciones de segundo grado de estudiantes de nivel medio superior. Los resultados obtenidos confirmaron que sí se puede desarrollar pensamiento computacional con Scratch y que además el pensamiento computacional favorece la comprensión conceptual de los objetos matemáticos. Pero el hallazgo más significativo fue el siguiente. De todos los elementos del pensamiento computacional, el que apunta a tener una estrecha vinculación con el aprendizaje de álgebra es la generalización. Con esto surgen nuevas preguntas de investigación. ¿Cómo desarrollamos la generalización en las experiencias de pensamiento computacional? ¿Cuál va a ser el efecto del pensamiento computacional en otras ramas de las matemáticas? ¿Será factible enseñar matemáticas, cualquier curso de matemáticas, a través de experiencias con pensamiento computacional? Este discurso representa el cierre de una etapa investigativa, pero el comienzo de muchas más. Agradezco al Dr. Carlos Enrique George Reyes por su acompañamiento como director de tesis a mis docentes y al Tecnológico de Monterrey por la organización y calidad de este posgrado. Y gracias a ti por ver este video.